Uh boludo, Timo está acá, what the fuck? Timo respondemos, eh la cola. ¡No! Anda el servidor, boludo. Soy un crack, boludo. Ah, ahí ya entraste, guachín. Uh, se está haciendo de noche. ¿Te anda bien? No, pa. ¡Espera, espera! No, no, no. ¿Qué haces, boludo? ¡Me hace matar! Oh, hay que estar los tres juntos porque ya somos pollo ¡No! ¡No, guachín! ¡No, guachín! ¡Estamos en el... <risa> ¡Está <risa> <a> rematar! ¡No, <risa> guachín! ¡No, no va a pasar nada! ¡Hijo de ¡Encontré una cuerda tranquila, ¡Noquíralo eso! ¡Udi! ¡No! ¡No, Dylan! No no. no, no, ¡Cabe fuerte! ¡No, sí! Si ¡Ya me di cuenta! Uh, Timo, vamos arriba a hacer una casa. No, espera, ven, ven, ven, que ahorita es de noche. Uy, espera, aquí me está empujando, Ay, quién es ese guachín? Espera, qué hijo de puta. Aquí, acá, de acá. la ¿Por qué en a me escribir mensajes? ¡Hijo de puta! Dale, le dentro de la cama para que guarde... para que Ya no puedo correr. Quítate y de, quítate de porque no puedo... Ahí está... Estoy matando a los cerdos. No, what the fuck, desaparecieron mis cosas. Mira pinche pastorcito de mierda, aleluya, arrepentido, falso profeta, vas a chingas a tu puta perra, puta chata, buena perra, puta pastora, madre, hijo de la chingada, cómo me gustaría que los recogieras con la lengua, hijo de tu puta madre, para que te arrepintieras, hijo de tu chingada, madre, Dios te bendiga, hijo de tu puta madre, que no te castigues, pinche vato, pinacate, hijo de tu puta madre, mantenido bebé de gratis, hijo de la chingada, pinche vato, zarro, basura, ya... vi que ira, me vez a ayudar, boludo. Eh, bravo, eh, dame madera, dame madera. Eh, vos Dylan, necesito más eh, vos de, de, la de, la de la blanca Dilan, Dilan, prepara cemento, boludo Cemento, fuck. No, no te pongas encima mía Y mozol, no dijimos como no. sectores, nada. Uh, mira, me encontré un caballo <ríe> Re random, caballo. ¿Se <tose> mata un caballo? qué me dan? No, hijo de puta, te vas a... Nada, no te dan nada No, me cambié algo. Lo voy a matar Chau guachines, nos vemos.